Man, es un delincuente. Gobernador. El señor es un gángster, repito, es un ampón. Todo, no todo lo que diga Junes Linares no tiene ninguna autoridad ni calidad moral. Por eso vengo hoy a presentar la demanda. Por supuesto que no tiene calidad moral para poder representar a la sociedad terracultural. No verdad, Sin embargo, respecto a las instituciones en este sentido, lo que sí puedo dejar pasar es dar a conocer a las autoridades encargadas de la actividad, que tengan los elementos para que... Tienen que ¿No, no, no, no, no le salen las podía, cuentas, mejor, señor, no, había, no. No salen las cuentas a la Auditoría Superior de la Federación en varios años de <risa> ¿Qué te en respecto en sobre estos casos caso, las la... observaciones, las denuncias que se han presentado por las observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación han venido desahogándose, se han venido esclareciendo y en todas y cada uno de los casos se ha venido dando la documentación que ha de de los recursos públicos que el gobierno de Veracruz ha recibido. Veracruz, ¿Veracruz terminará ¿también? sin adeudos? Porque son gente honorable. Propuso a tres personas, dos, tres de ellas relacionadas, a tres relacionadas con el ámbito del Poder Judicial. Uno de ellos ya fue magistrado del Poder Judicial del Estado, el licenciado Francisco Bonilla, que por cierto ha sido el procurador general de justicia más joven que ha tenido Veracruz el del gobernador Rafael Hernández Ochoa. Eh, la otra, la licenciada Patricia Montelongo, actualmente es juez de distrito en el estado de Veracruz. Y la otra, es licenciada que también trabaja en el poder judicial, que tiene una amplia experiencia y un gran trabajo que eh, permita precisamente eh, pues el poder ser propuesta a la legislatura del estado para integrar esta ¿Cuál relación ahorita en estos momentos? ¿Esto dependerá del calendario? La propia bueno Bueno, su relación. La zona es, es, es, es muy buena, muy importante es muy militante de ese sentimiento político, respeto lo comentado. Y soy el principal interesado efectivamente en que se investigue cualquier acto de corrupción y más consecuencias. Y como lo dije anteriormente, como no debo nada. ...habistiría de cualquier tipo de no sé, investigación en lo que se refiere a mí o a mi familia, porque estoy claro de que tengo la...